Hola amigos del canal, hoy vamos a probar este juego, se llama Día, no sé qué significa, vamos a verlo, a por él. La música no está nada mal, eh. Población 1 que le a esto uh, un muerto aquí no hay salida hay una carta ah, seguro que está en Suajiri gracias por tu contribución a esta ciudad será porque somos un habitante ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Eh! Hey, sí Pero acaban de matar a otro ¿A dónde voy? ¡Qué lento! Le faltaría correr A no ser que tenga algún botón Pero no Falta correr Ahí hay un mensaje ¡Otra vez! El monstruo No me encontrará en la torre Una radio parece que funciona. Y no me ha dado tiempo a ver qué más. Y la radio cago yo con la radio. Qué lento ¡Ostras! Fijaros ahí, en lo alto la farol. <risas> ¡Eh! Que se ha movido Ya serán los espasmos Post-mortem Hay un hombre muerto y no debemos tocarlo. Hola, ¿puedes abrir la puerta? Dice que si podemos abrir la puerta, que, hay ce que había eh, cero personas en el pueblo antes de que yo entrara, está de que tú entrara, estás fuera de la ciudad. Qué juego más raro. la puerta. Yo no he hecho nada y no habla por la, calle. la ciudad, Hay que ir al centro de la ciudad donde está la chica esta. No creo que podamos pedir un taxi. Y no hay que tocar los cuerpos o el cuerpo. Hay dos personas ahora mismo. Uno. Está a la, la voz de Día me guiará. Ah, vale, día no es que sea de día, sino que. ¿Qué juego se llama día. Otra vez dos personas. Y ahí dijo algo de una torre y hemos subido la escalera. Vamos a ver. Ah, los gráficos está bien, la idea está bien, pero los sustos son un poco. Pero hay juegos raro. Otro muerto. Míralo. Y son todos el mismo. Podrían pues haber cambiado un poquillo el muñeco por ahora. Estos gráficos están muy bien. Pero vamos a ver. No podemos valorarlo todavía. Punto a favor. La música. Y los sonidos. Otro punto a favor. Los gráficos. Punto en contra. Muy surrealista. Pero bueno. Vamos a ver. Subimos otras escaleras. A ver cuánta gente estamos? Uno. Esto si fuera un poquillo más rápido, pero claro, también le quitaría la tensión. Otra vez. Aquí hay otro cartelito. Eh, que si vemos la torre. Joder. Okay. Ah, ahora sí la veo. ¡Qué guapo! Vale, dice que nos demos prisa y algo más. Que no quiere estar sola. Pero prisa, pues como esto no corra y no corre, pues... vamos haciendo zigzag no se lo está tomando con tranquilidad ¿eh? Populación dos hay alguien más las chicas no cuentan como, po como población como población como habitantes o personas presentes a ver la torre si llegamos la verdad es que está guapísimo aquí no hay nada, por aquí no hay nada, como da tiempo. Hey, I am in the tower. Estoy en la torre. Tócate los cojones. Está cerrada. Sí, estoy. Abre la puerta. a ah, que la pueda abrir ella! ¡Venga! ¡Vamos! Pero abre la puerta, yo la mando de sangre, yo qué Papá. populación cero. Hijo de puta Que la ciudad mata a la gente Y la mata el bicho O sea que, que la tía es el bicho O eso creo yo Bueno Dígalo en comentarios Bueno la verdad que me sorprendió sorprendido al final No Espérate que dice algo No sé qué pero está repitiendo mi nombre Hija de puta me ha tomado los datos del ordenador, verás tú seas un virus. Bueno, vamos a valorar el juego. Eh, supone que una ciudad, que va la gente y bueno, pues empieza a entrar a la ciudad y te encuentra una radio y te y una chica te, te va diciendo que vaya hacia el centro y en el centro lo, y a la torre, en el centro. Y lo que te espera es un monstruo, o sea que el monstruo será la chica, eso creo yo. Bueno, vamos a valorarlo Susto, cero Punto en contra Gráfico, muy bueno Sonido, muy bueno Ambientación, muy buena mm, ¿Qué era otra cosa en contra? Que era muy lento? Bueno, por lo tanto, gana Entonces, le voy a poner una historia Un 6 sobre 10 ¿Qué os parece? Un 6 sobre 10 Decía algo en opiniones Y si os gusta el vídeo El vídeo, el juego a lo mejor no pero el vídeo, pues le dais like. Así que nos vemos en un próximo juego. Chao y hasta la próxima. Al ordenador le voy a dar. Si no te suscribes al canal. O le dais like.